Eso ellos, ellos saben quiénes fueron, ¿Quién por eso lo bien? tienen detenido ahí, el que, que, que lo tienen. O sea que, que esos motores están ahí, está contigo. Sí, está ahí preso. ¿Y qué tú hacías con esos motores? No fue a mí que me apresaron ningún motor. ¿Por qué te acusan, entiendo? A mí no me están acusando de eso. ¿tú le has comprado varios motores? No, ese motor, es un solo motor. ¿Tú no conoces a la persona? No, ellos yo, lo, yo lo coloco yo lo que tenía, yo ahí lo conocí por vía de otro, de otro chamaco. ¿Y usted te acostumbrado a ese negocio? No, no, que ese fue el primer motor que yo lo compré a él. ¿Tú sabías que eres robado? No, porque me lo entregó con papel, con los papeles del motor. cómo? ¿Qué me lo entregó? Con los papeles. ¿De dónde tú eres? Yo soy de Yuna.